Te gira por las regiones, nuestra plataforma de contenidos que está presente en las diferentes regiones del país. De gira por las regiones, conociendo el desarrollo y el potencial de nuestros territorios. Germán Rodríguez es un médico y cirujano de la Universidad de Antioquia que ejerce su profesión en el municipio de Bello desde hace 35 años. ...bello lo queremos reconstruir... ...acompáñenos a reconstruir a Bello... ...Germán Rodríguez a la alcaldía... ...casilla número 4... ...y ustedes van a ver... ...que en el Aburra Norte... ...va a haber a partir de Bello... ...una política de desarrollo integral... ...independiente de la alcaldía que gane... ...Copacabana, Barbosa o Girardota... ...porque todos, como dice el cuento... ...se tienen que unir al Águila... ...¿a cuál Águila? ...al Águila del Desarrollo del Norte...